Muchas famosas, muchas conductoras salen a confesar acosos que sufrieron el laburo. Georgina lo hizo con el gordo Porcel, diciendo que estaba embarazada y sufrió acoso del gordo Porcel. ¿A vos te pasó estar embarazada y sentir acoso de un productor o alguna situación así desagradable? No, estar embarazada y acoso, no porque no me daban laburo cuando estaba embarazada, Bien, porque era como y si sí, te tropezás con un cable, imagínate tenés que pagar, es como mala palabra estar embarazada, Uf. también en la tele, quiero decirlo, porque yo entré en una depresión bastante grande con eso. Eh, pero, sí acoso, olvídate. Bueno. Lo que pasa es que me tienen un poco de miedo. Y hay personas que ya no están, con, con lo de Comba fue, coma no está, no se puede defender, pero tengo todo el derecho del mundo a decir lo que viví, lo he dicho sin nombre para miedo a, a comerme un juicio, pero yo le he pasado mal con el tipo, porque era un destrato, él, mirá, sos chata, no te hiciste las tetas, me hice unas tetas así, después parecía una vaca lechera, después como no accedía a tener eh, relaciones eh, con él, como sí ha pasado con otras chicas del elenco en ese momento, bailarinas, eh, era un destrato tremendo, nos ha puesto pegado nuestra foto en los pasillos y decir lo que hizo esta piba porque iba a trabajar a boliches porque me pagaban lo normal y yo hacía los curros de los boliches, lo que hace esta piba está mal. Nos ponían el, el, fotos nuestras, yo en, el, en, en un no sé, boliche desfilando en Córdoba para hacer un curro extra y tener un poco más de guita, decían, el que hace esto va a ser echado. Bueno, Flavio Mendoza... Dijo, vos las rajás a la piba. Me quiso despedir dos días antes que terminara la, la temporada. Vos las rajás a la piba y me rajás a mí. Gracias a Flavio. Me sale Todas las que entramos por casting de Flavio éramos como mal vistas, no accedíamos. Nos ponía un tipo para que nos siga a ver qué hacíamos o que pasara, sí, o que pasara un auto para ver si estaban las personas eh, bajas de la, de la casa que alquilábamos.